Hola chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla Mario Montero. Este es el primer video de JavaScript con Firebase. Eh, para tomar este curso, lo único que necesitas es suscribirte al canal, activar la campanita, para cuando estemos subiendo más videos acerca de este curso, pues te puedan llegar las notificaciones a tu YouTube o a tu correo. Ok, entonces comencemos con este video introductorio acerca de Firebase. Y vamos a conocer acerca de la tecnología que es Firebase. Firebase, puedes entrar a firebase.google.com y podemos conocer que Firebase es una plataforma digital para construir aplicaciones y es muy potente. En este caso, vamos a comenzar eh, conectando Firebase con, o creando un proyecto de Firebase y conectarlo con JavaScript. Vamos a poder también eh, insertar datos, actualizar datos, eliminar datos, consultar datos. Y si es de tu interés estos videos, espero que te, te suscribas a mi canal y compartas el video con tus amigos y espero enseñarte todo lo que sé y puedas aprender de muchas de muchas funciones que puedes hacer con JavaScript. Eh, la finalidad de este video es que puedas comprender cómo utilizar Firebase JavaScript. JavaScript tiene una versión gratuita que puedes utilizarla como prueba e incluso en proyectos medianos lo puedes utilizar eh, creo que puede llegar hasta 50.000 mil eh, lecturas por día y es muy, eh, muy rápida a la hora de consultar datos y de insertar datos en este caso si yo le doy Get Started a Firebase me va a decir que cree un proyecto puedes entrar con tu cuenta de Google en este caso estoy entrando con la cuenta de Codinámico y voy a añadir un proyecto de esta forma vamos a añadir un proyecto y vamos a decir curso Curso Firebase. ¿okay? Vamos a decir continuar. Vamos a deshabilitar por este, eh, este proyecto los Google Analytics y nos va a decir creando este proyecto. Mientras tanto, en nuestro eh, Visual Studio Code creamos una carpeta Firebase. Vamos a crear un index.html y vamos a crear también un archivo llamado controller o firebase.js. ¿okay? Vamos a crear nuestros archivos. Mientras se crea nuestro proyecto Una vez creado el proyecto muchachos Nos vamos a ir a eh, Bueno, nos va a redirigir Y nos dice que para empezar Añade Firebase a tu aplicación Aquí nos dice que podemos añadir A una aplicación iOS A una aplicación Android Lo podemos hacer con React Native Con React.js Y también en una aplicación web También lo podemos hacer Para una aplicación en Unity En este caso Vamos a hacer una aplicación web Y vamos a decir Curso Firebase App y vamos a, ir a, a registrar nuestra aplicación. Todos estos pasos es de manera gratuita y es para configurar nuestro proyecto. En este caso nos va a dar un script que es para Firebase. Sabemos que los scripts eh, nos, los, nos los va a pintar, eh, nos provee estos scripts para que tomemos eh, esto y lo peguemos en nuestro código. En este caso vamos a pegarlo en nuestro HTML. Vamos a crear un documento HTML5. Formato de español y en el HIAT vamos a decir Firebase App. ¿okay? En el HIAT vamos a copiar el script que es del de Firebase App. ¿okay? Una vez así, haciendo esto, eh, podemos eh, tener la configuración de Firebase que es brindada. Cada quien va a tener eh, este proyecto, nunca va a ser igual a PK y nunca va a ser igual a, a O Para cada quien es diferente. Vamos a copiar este script y lo vamos a pegar acá en el body fuera de body perdón vamos a pegarlo acá. entonces acá vamos a decir configuración de file hay varias cositas que vamos a hacer vamos a ir vamos a, a darle open el server vamos a ver nuestro aplicativo y vamos a mirar nuestra consola y vamos a ver qué nos da nuestra consola vamos a ir acá y vamos a pegarla un poco acá para que la veamos de este lado acá, vamos a la consola y eh, en este caso nos nota un error, un error de Famicom que no tiene nada que ver ok eh, una vez hecho esto ya tenemos conectado el Firebase, tenemos conectado el Firebase con, con nuestro aplicativo aquí podemos crear nuestro body y eh, en el Firebase vamos a comenzar a hacer un aplicativo, vamos a decir, vamos a insertar un dato de prueba ¿sí? Entonces, vamos a ir a la consola vamos a insertar bueno, para esto tenemos que crear un Cloud Firestore, ¿sí? Eh, Firestore como tal tiene autenticación que es para poder aut eh, autenticar usuarios de manera rápida y podemos empezar con autenticación que puedes hacerla por correos, por redes sociales y toda esa parte. Pero en este caso vamos a utilizar Cloud Firestore y vamos a crear la base de datos en Cloud Firestore. Vamos a iniciarlo en modo prueba, Le vamos a dar siguiente y vamos a escoger nuestro servidor. En este caso voy a dejar el por defecto y luego Habilitar para utilizar nuestro file Store, entonces vamos a decir Fire Store Fire Store y nos va a llevar a la documentación y nos va a decir primeros pasos con Cloud Fire Store y nos va a decir que importemos. Vamos hasta acá abajo, allá esta parte la hicimos y nos va a decir que importemos una librería que se llama eh, Firebase App y Firebase Store. Entonces vamos a copiar este script, vamos a reemplazarlo. Entonces, nos toma el Firebase App y el Firebase FireStore, que es la función que vamos a utilizar. Una vez teniendo esto, vamos a decir, eh, vamos a implementar eh, un bar DB. Vamos a decir, eh, una vez teniendo eso, vamos a declarar una variable DB o database. Vamos a decir, significa que tiene todo lo que trae la funcionalidad de Firebase.fire. En este caso, vamos a insertar, vamos a buscar acá en la documentación. Y vamos a decir agregar datos. Y tenemos esto. Vamos a hacerlo un ejemplo claro. Vamos a decir, vamos a insertar unos datos. Eh, Firebase está organizado por colecciones. Es como si ten, tendríamos una tabla llamada Usuarios y le vamos a añadir estos campos. Estos campos eh, lo vamos a hacer, o, o, se pueden crear automáticamente eh, con la colección de Firebase. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a actualizar nuestra app. Y aquí dice Document Drive with ID y el id con el que se ha escrito eh, el documento en este caso vamos a nuestra consola vamos a recargar el crowdfire store y ya hemos agregado nuestro primer documento con desde Firebase vamos a ir acá y aquí tenemos users y miren que acabo de implementar una inserción con Firebase en el próximo video vamos a crear campos para nosotros mismos enviarle qué campos queremos, cómo se va a llamar la colección, si queremos guardar cédula, apellido, nombre y toda esa cuestión. Eh, vamos a, a hacerlo nuestro propio formulario y vamos a enviarlo directamente. Eh, vamos a organizar un poco más el código, vamos a llevarlo a Firebase Controller y vamos a tomar eh, las últimas tendencias de JavaScript, obtener el objeto y enviarlo eh, para así comenzar esto con pie derecho y ustedes puedan entender Firebase de una manera muy eh, práctica y que se les haga muy sencillo implementarlo en sus proyectos. Sin más decirles, les, recu les, recu les recuerdo inscribirse o suscribirse perdón, a, a mi canal Codinámico y compartir mi video. Hasta luego.